Se trata de la señora Ramona Jiménez, residente en la segunda etapa del sector Los Jardines, quien tiene más de 10 años padeciendo de problemas en la columna y carece de recursos para cotear los medicamentos. Entonces el médico me mandó a que estuviera acostada, pero el pobre no se podía acostar. Entonces ya yo no tengo fuerza para acá y parar. Tengo dos hijas y una que tiene como cuatro operaciones y la otra que me ayuda todo el tiempo tiene cuatro niños de los haidines tiene cuatro niños uno está en tratamiento de espilestia y el otro es amástico entonces lo poco que ella consigue no, casi no puede ayudarme a mí INTN, su noticiero regional Robinson Blanco.